Vamos a crear juegos interactivos con PowerPoint. Ingresamos al programa. Podemos elegir alguna de las plantillas que nos ofrece el programa. En nuestro caso vamos a elegir una plantilla en blanco. Ponemos el título de nuestro juego. Si necesitamos podemos poner un subtítulo si no lo eliminamos. Vamos a poner una imagen, insertar imagen. Lo que siempre les recomiendo es tener ya una carpeta dentro de imágenes con todo lo que vamos a utilizar en, nuestro, en nuestra presentación, en nuestro juego en este caso. Ya las tenemos todas descargadas. Ubicamos la imagen. Posicionamos bien el título. Y lo que le vamos a agregar es un botón que nos va eh, a iniciar el juego. Entonces vamos a ir a insertar formas y abajo de todo están los botones. En nuestro caso vamos a elegir uno, el último, el que es un botoncito como vacío. Y ahí ya se nos habilita para ver qué acción le vamos a dar a ese botón. En este caso... Le vamos a decir que vaya hacia la diapositiva siguiente. Podemos escribir dentro de ese botón una frase. Yo voy a poner a jugar. Ese texto lo podemos también editar. Vamos ahí a inicio. Elegimos el tipo de letra, el tamaño. Y a su vez el botón lo podemos también eh, le podemos dar otro formato, como resaltado, como si fuera un botoncito en 3D. Eso a gusto. Entonces, este botón va a tener la acción de ir hacia la diapositiva siguiente. Ahora vamos a tener que preparar esas diapositivas. Vamos a insertar una nueva diapositiva. Si hacemos clic en el botoncito debajo de nueva diapositiva nos ofrece qué diseño queremos. Vamos a elegir el que tiene título solamente. Escribimos el título. Hacemos clic en la que no rima. Podemos a este título agregarle pictogramas, lo podemos diseñar como nosotros querramos y necesitemos. Vamos a armar nuestra plantilla, ¿sí? Que va a ser igual en todas las diapositivas. Vamos a insertar una tabla que tenga dos filas y tres columnas. ¿Sí? Podemos elegir otro color. Yo voy a elegir la que es clásica, sin, sin colores. Vamos a redimensionar esta tabla para que nos puedan entrar las imágenes que vamos a, a ubicar. Y en la línea de abajo van a estar los audios en, el primer, en la primera diapositiva y texto en la segunda. Como va a haber texto en la segunda, voy a, eh, for, va, voy a poner un formato para toda esa fila. Que tenga un tamaño determinado, que las palabras estén en negritas y centradas. Esto es para que esté, después esté igual en todas las diapositivas y no tenga que estar eligiéndolo en cada una. ¿Sí? Ahí van a estar las imágenes y debajo las respuestas. Bueno, vamos a insertar las imágenes. Vamos al botón insertar imagen. Buscamos, como yo les dije en esa carpeta donde ya tengo descargadas todas nuestras las imágenes y voy a buscar las tres primeras. En este caso va a ser estrella, caballo y gallo. ¿Sí? Ahí voy a poner la segunda, la ubico y voy a poner la segunda imagen. De la misma manera, insertar imagen. Y de la misma manera, la última de las imágenes que es el gallo. Tengo las tres imágenes, ¿sí? Y lo que voy a hacer antes de poner los sonidos y antes de poner las palabras, voy a duplicar esta diapositiva, botón derecho, duplicar diapositiva. Porque yo quiero que la segunda, que es donde está la resolución, sea exactamente igual a la primera. Pero va a variar en que va a tener las palabras resueltas y va a estar de color la respuesta correcta. Pongo las palabras, resalto la sílaba que es la que varía con otro color, ¿sí? Y voy a pintar de color las celdas que tienen la respuesta correcta, en este caso, estrella. Entonces, esta es nuestra diapositiva con la respuesta correcta. Vamos a volver a la anterior. En esta diapositiva, que es la 2, lo que me falta insertar son los audios de las distintas palabras. Entonces, voy a poner ahora de nuevo botón. Voy a elegir dentro de los botones el que tiene el icono del sonido. Entonces, despliego el botoncito y le voy a decir que reproduzca un sonido. Voy donde dice otro sonido. Y si ya tengo descargados todos los archivos de audio, que los puedo haber grabado con el Audacity, por ejemplo, voy a insertar los sonidos de los distintos elementos, de la estrella, del caballo y del gallo. Entonces voy donde dice otro sonido. Busco el del caballo, y de la misma manera busco el del gallo. Insertar formas, botones, audio. Uh -huh. Y ahí el último. Bien, ya tengo los tres sonidos. Ahora voy a poner una acción sobre cada una de las imágenes. Cuando el usuario haga clic sobre cada una de estas imágenes, tiene que pasar algo. Cuando haga clic, por ejemplo, en el caballo, podemos asociarlo a un sonido para que intente otra vez, porque no es correcta. Entonces voy a ir a insertar, en este caso voy a buscar donde dice acción. No va a ir a ningún lado, pero sí va a reproducir un sonido también. De la misma manera que decíamos antes, voy donde dice otro sonido. Y ahí vamos a buscar el sonido de, que yo había grabado previamente, que decía inténtalo otra vez. Y acepto. De la misma manera va a pasar con la otra opción, la del gallo, que tampoco es correcta. Voy a insertar acción, reproducir un sonido y busco, inténtalo otra vez. La de la estrella, que es la correcta porque es la que no rima, le voy a poner la acción de que... Reproduzca el sonido, por ejemplo, un sonido predeterminado que tiene el programa, que son aplausos. Podríamos grabar cualquier otro sonido, pero bueno, elegí el de aplausos. ¿Sí? Y en este caso sí, la acción va a ser que se vaya a la diapositiva siguiente. Que la diapositiva siguiente es la 3, la que tiene la respuesta correcta, la que está marcada de amarillo. Vamos a ver. Mm -mm, inténtalo otra vez. Mm -mm, inténtalo otra vez. Caballo. Bueno. ¿Qué pasa? Cuando nosotros hacemos clic sobre... La, sobre las distintas diapositivas, ¿sí? si hacemos clic en cualquier lado de la diapositiva, nos va pasando de diapositiva en diapositiva. No es lo que queremos. Queremos que vayan al botón determinado o que vayan a la opción correcta. En este caso, para que no ocurra eso, para que pase solamente si se hace clic en el botón, vamos a tener que ir donde dice transiciones, y destildar la opción que está predeterminada, que es al hacer clic con el mouse. Si destildamos eso, solamente vamos a poder pasar de diapositiva en diapositiva cuando hagamos clic en el botón que corresponda, en este caso a jugar, y cuando hagamos clic en la estrella. Bueno, tenemos que entonces destildar la opción al hacer clic y aplicar a todas las diapositivas, para que en todas pase exactamente lo mismo. Que hagamos clic en el botón y de ahí vayamos a los diferentes juegos. Caballo. Gallo. Estrella. Mm -mm. Inténtalo otra vez. Bueno, supongamos que terminamos todo nuestro juego y lo vamos a querer guardar. Vamos a ir a archivo, al inicio, guardar como. Vamos a examinar, a ver en qué carpetita lo queremos guardar. Puede ser en mis documentos, puede ser en el escritorio, en la carpeta que ustedes decidan. Lo podemos guardar como presentación de PowerPoint para continuar si queremos seguir editándolo. Si no, lo vamos a guardar como presentación de diapositivas. Esto nos va a permitir que la persona que reciba nuestro archivo no necesite instalar nada, sino que directamente se abre el juego y comienza a jugar. No necesita tener nada instalado en su computadora o en su teléfono para poder jugar. Veamos, yo lo guardo en el escritorio, ¿sí? La persona lo recibe, lo abre. Y se abre directamente el juego y podemos comenzar a jugar.